Aquí no hay pérdida de tiempo, así que mientras la máquina se calienta Voy a rastrillar este veralte acá Eso fue una rastrillada muerto de sueño La Mini está dejando bastante bien formado, así que... No demora mucho. Llevo 4 días acá metido, vuelto loco. <risa> Voy a formar este segmento con la mini para que vean cómo se ve recién pasado con la máquina y cómo va quedando después y después rastrillar encima. Esta es la huella que deja la Mini cuando ya formó en bruto Y esto es lo que hace el rastrillo en un ratito Se asomó el sol, un poquito calorcito. El valle allá abajo se ve hermoso. Me eché toda la memoria esta cámara. No son ni las 10 de la mañana, creo. Estoy listo para cocinar. Está todo desordenadísimo y muy cochino. Así que es mi cuarto día acá. No me juzguen, por favor. Un gran desayuno para un gran día. Y esto se mete al refri. Muy bien cocinilla. Tengo espinas por todos lados. Ay, oh, pero qué cosa más buena. Siguen cayendo palos. Comidita y a seguir dándole. Qué rico, güey. Update at the office. No había presentado nunca. Bueno, el carro de la máquina claramente es la terraza. La caja de las herramientas claramente es la mesa. Y vamos a entrar a la a la camper. Donde está todo desordenado. Esta es mi pequeña casita que estoy ocupando cuando me voy de de pega, y me está funcionando muy bien la armé hace como ya cuatro años, más o menos eh, tiene varias cosas choras, pero que no se las quiero mostrar ahora porque está todo desordenado y tendría que mover demasiadas cosas para, para mostrarles más allá de eso, acá hay un cajón aquí, oh, se chorrearon un poco las carnes tengo un inversor de corriente onda continua este cable lo tengo de alargar porque eso lo hice a último minuto antes de irme para acá Acá hay otro compartimento que no sirve para nada Acá abajo es donde están metidas todas las cosas de cocina en este minuto Basurero, extinguidor Y el equipo de música ya no funciona, no tengo idea por qué Tengo que sacarlo y probar eh, Arriba hay un panel solar, acá Acá hay un sunroof, acá están las ventanas que están más cochinas que... Ah, oh, Pero bueno Y acá hay un par de cosas entretenidas Luz para la noche Luz de cabaret para cuando no quieres quedar encandilado totalmente. Este es un pequeño ducto de ventilación. Este es el ventilador máximo, que es un motor brushless con un controlador de servos para acelerar. Eso ventila bastante. Y aquí estarían los puertos USB si es que hubiese algo conectado. Esta es la escotilla que se cierra. Señores han pasado muchas cosas, varias horas más que nada de trail building, no quiero que se me vaya el sol antes de mostrarles la pista, porque las quebradas de allá ya deben estar con sombra, así que me voy a dar una vuelta, estirar las patas, quiero partir pronto para la casa, dejar el carro, dejar la camper, partir para Santiago, ir a ver a la Valentina, a nuestro nuevo hogar, la de menos, mujer, Valentina te extraño, mamón, vamos a agarrar la bike y vamos con gimbal para arriba wow. esta es la fatbike que tiene todas las modificaciones había y por haber Vía cadena ha funcionado hasta ahora el neumático ya no topa para mí no era opción poner un neumático más delgado porque se llama fatbike y el neumático tenía que ser lo más ancho posible así que lo hice entrar además tomé la recomendación de poner un espaciador entre el motor y la caja ha andado realmente bien la transmisión funciona así que lo que voy a hacer ahora es ir a ponerme en la línea de partida de mi había juguito de carne por ahí Fuera de la línea de partida ahora y les voy a... les voy a mostrar el sendero que hice No le cuenten a mi jefe que me escapé de la pega para venir a andar en bici Acabo de cachar que... La... el <ríe> cachupín te voy a aplastar con mi mega neumático Acabo de cachar que está baja la batería del la GoPro del gimbal así que... la subida la vamos a grabar con la Session y la bajada ojalá que dé la batería del gimbal me voy a quedar callado un rato y les voy a mostrar esto. Oh, qué rico. Subí en el cambio 1.5. No sé qué relación es, pero el terreno está suelto, la fat fatbike está gorda. De todo lo que ven se ha hecho solamente el movimiento bruto y se ha rastrillado un poco en mis tiempos libres. No tiene más que eso. La parte gruesa de todas maneras la pone la máquina y en mi opinión está decente. Lo hice ayer en la noche hasta la mitad, ahora lo voy a hacer hasta abajo. En las últimas partes sí que no tienen mucha manito de gato, pero, pero no importa porque es gorda. Hubieron muchas personas que preguntaron por qué volé estas patas de la Fatbike si el cambio chico se debía poner en el del medio. No quería el del medio porque el mínimo es como 30. Yo quería mi 22. Porque esta bicicleta lo único que tiene que saber hacer es trepar. Ya, me voy a poner el gimbal. Ojalá que le dure la batería. Y esto va a estar interesante. A ver si mi guía cadena hace lo suyo. Y nos vamos pronto. Oh, estoy emocionado, weón. Fuimos. Acá tengo harto cuidado porque la rueda delantera... Uy, la toqué. Tengo cuatro PCI que en la trasera tengo 5 uh, esto está tan bruto oh, oh, oh, oh. los peraltos están blandos esta rueda es muy esta bicicleta es muy extraña oh, oh, oh, oh, permiso oh, oh, oh. y te ataja y te ataja oh de lado a lado Uh. Esto está en bruto, no alcancé a palear tanto. Oh, oh. ¡Qué venía, ¡Oh, esta parte! Uh -huh. Toc. Esperante rastrillado, parte en bruto. Acá hay un mini saltito. Y oh. acá era un salto que hay grande si llega rápido. Caí en la quebrada. Salí guardando este pan para arriba y te puedes tirar esta roca. ¡Uh! Esperante. ¡Uh! Técnica para el otro lado oh. y aquí salir volando para allá ¡Pum! oh oh oh pesa oh bueno, que llegué hasta oh me alcancé a emocionar weón oh Y te grabando grabando, qué estilo? muy Muy oh oh oh oh quiero tirar tirar de nuevo. ¿Qué va a hacer cuando este esté apretado, oh cuando oh esté oh oh Qué cosa más buena. En estos momentos en los que estoy emocionado, le quiero dar un agradecimiento... Hoy vamos a pagar esto. Quiero darle un agradecimiento gigante a Henry, el dueño de este fundito. En algo malo que le estaba pasando, vio algo bueno y me lo propuso y yo le dije, vamos, <risa> vamos a hacer un par de invitaciones a modo de marcha blanca. Hoy me estoy. Ah, modo de marcha blanca y invitar a través de Instagram o este video de YouTube que no sé cuándo se va a ir porque tengo un desastre con los videos. Vamos a hacer una invitación para que vengan a probar las pistas. La próxima semana probablemente voy a estar acá peleando con Christian Prime y vamos a finiquitar los detalles. Pero se ve bastante bien y ahí les avisaremos cuándo será la, la inauguración, la gran final. ¡Oh, qué rico derecho! Grande, mini, grande.